Y a todas hoy os traemos el review del Samsung Gear 2 Neo así que empezamos bueno eh, esta es la segunda generación de la de la gama smartwatch de Samsung vale eh, a diferencia del primero, lleva Tizen en vez de Android Y bueno, también encontramos una pantalla 1,63 pulgadas Con resolución de 320x320 320. Está hecho en esta versión, en la, el Gear 2 Neo A diferencia del Gear 2, es 100 euros más barato No tiene una cámara y además está hecho en, en plástico, ¿vale? Lo que viene siendo el reloj es de plástico y la correa es de goma ¿Vale? Es muy ligero, pesa un total de 55 gramos Y os voy a enseñar un poco cómo es vale, es como un reloj normal lo que viene siendo el sistema, aquí nos encontramos con un micrófono y un altavoz porque así podemos escuchar las llamadas en el caso de que nos llame otro micrófono y aquí otro micrófono el Gear 2 Neo al igual que el Gear 2 y el Gear 2 Fit eh, son resistentes al agua y al polvo y cuando decimos que es resistente al agua Queremos decir que es capaz de aguantar Hasta un metro y medio de profundidad durante 30 minutos eh, Aquí Si se puede apreciar Tenemos el pulsómetro Aquí para cargarlo Y la correa Bueno, es, la podemos cambiar Nos dan la opción Aquí tenemos dos pestañitas que no creo que se aprecien Aquí una Y aquí otra Que nos permiten quitar la correa y cambiarla por otra Que nosotros queramos Y bueno, vamos a ponernos el reloj la verdad es que es bastante cómodo, y bueno, vamos a hacer un pequeño tour. Eh, el reloj se está moviendo ahora mismo con Tizen 2.2.0, y como podemos ver, no es que sea lo más fluido del mundo, pero tampoco va muy mal. Eh, podemos cambiarle el fondo, vale como podéis ver tengo, hay distintos relojes que podemos personalizar y descargar desde la tienda de aplicaciones. Os podemos enseñar, por ejemplo, el marcador, podemos llamar de, desde él, porque está comunicado vía Bluetooth desde nuestro teléfono. Podemos salir desde cualquier aplicación simplemente deslizando hacia abajo. Tenemos acceso a nuestros contactos del dispositivo, eh, a las notificaciones que recibamos. ¿vale? Pero no podemos contestar a no ser que sea un mensaje. Y para contestar podemos utilizar una serie de plantillas o usando Voice tenemos los ajustes, que nos permitirán configurar el reloj, el estilo del reloj, básicamente. Aquí tengo unos cuantos descargados. Vamos a elegir, por ejemplo, así, a bote pronto este. Y vamos aquí. Como podéis ver, aquí tenemos un botón. Este botón sirve para encender el reloj. Luego, si lo mantenemos para apagarlo, reiniciarlo, ponerlo en vibración, silencio o sonido y para activar el modo exterior, que se encarga de aumentar la luminosidad durante 5 minutos, para cuando estemos en la calle o cuando haga mucho sol. Aquí tenemos el sensor infrarrojos para apagar la televisión, y contra otra serie de dispositivos multimedia. También tenemos los controles para manejar el volumen del dispositivo, y, el, y lo, los controles del brillo. Tenemos otra aplicación, que está, está descargada pero es oficial de Samsung, que se llama Ajustes Instantáneos, que nos permite controlar una serie de widgets, eh, que, o sea una serie de tokens que tenemos en nuestro dispositivo, como por ejemplo la ubicación, el sonido, los datos. Podemos encenderlos y apagarlos, según, nuestro, según como queramos. Por ejemplo, ahora yo puedo encender el WiFi y en mi teléfono se acaba de encender el WiFi. Recordar que los guías son solo compatibles con las Galaxy y dejaremos la página web en la descripción de la lista de compatibilidad. Pasamos también, ahora luego aquí tenemos una aplicación, o sea, tenemos el bloque de aplicaciones, donde tenemos por ejemplo el clima, la el agenda, buscar el dispositivo, que nos permite encontrar nos, nuestro teléfono, si no sabemos dónde está, la aplicación de correo, el control multimedia, que nos permite encontrar la música, subir y bajar el volumen, o pasar la siguiente, o directamente silenciarla. tenemos el cronómetro, básico en un reloj la cuenta atrás luego tenemos el ejercicio que ahora luego os lo comentaré, simplemente ahora más adelante, pero bueno, tenemos cuatro modos, carrera, paseo, ciclismo y senderismo que se conectará después con el móvil y le enviará los datos, también nos medirá las pulsaciones la galería, por si nos pasamos fotos al reloj podemos grabar eh, sonidos tenemos el podómetro Reproductor de música También, como hemos comentado Tiene un, un altavoz, dos altavoces Que permite reproducir música en el reloj No con una calidad demasiado buena Pero bueno Aquí tenemos el pulsómetro Y vamos a medir ahora mismo la pulsa el, Las pulsaciones que llevo ahora mismo Vamos a probar Medirá que esté callado Y que no me mueva Mira como soy muy bueno momento de silencio 66 pulsaciones por minuto esto luego se envía a la aplicación de Gear Manager de Fitness with Gear eh, que tenemos en nuestro dispositivo todo esto que estoy diciendo del dispositivo luego lo comentaré más adelante el modo sueño que controlará eh, si lo activamos eh, controlará el tiempo que estamos moviéndonos o el tiempo que estamos inmóviles cuando dormimos tenemos la aplicación de Rantastic que nos la tendremos que descargar la de Watson para controlar las televisiones es Voice que ahora os comentaré cómo funciona pon la alarma en dos horas de acuerdo, esta es la alarma para 1747, la guardo sí como podemos ver es Voice es tan rápida como siempre Es bastante útil porque también le podemos decir eh, llamar a Javi. Que nos voy a enseñar los teléfonos, ojo. Pero también nos permite, nos puede dar el tiempo. Dime el tiempo. Y además nos da eh, la previsión para 7 días Por tanto es voy se comporta bastante bien Y bueno, ahora ya creo que hemos terminado el recorrido Decir que la batería lo dura entre 2, 3, incluso 4 días Con, digamos, un uso bastante potente Y que lo podemos extender hasta los 6 días eh, Dentro de la caja ya un cargador que se conecta aquí En este pequeño, aquí, y se carga muy rápido en aproximadamente una hora y ya está y este es el recorrido del guía y ahora vamos a pasar al control del guía desde nuestro dispositivo Samsung bueno pero lo que hacemos es tendríamos que bajarnos la aplicación guía manager que nos permitirá eh, cambiar el nombre del dispositivo en el bluetooth actualizar su software que ahora mismo pues es, funciona básicamente como el que tenemos en nuestro dispositivo podemos cambiar el estilo de la pantalla de inicio desde nuestro dispositivo y después cambiar en el guía por ejemplo le puedo cambiar el fondo de pantalla desde aquí y el reloj y lo tendríamos cambiado aquí entonces eh, también podemos controlar el fitness que esto lo dejo para el final, la verdad es que lo mejor me no lo dejo para el final podemos contar las notificaciones que queremos que nos avise en el guía por ejemplo podemos contar que el adobe reader o yo que sé el battery guru o cualquier aplicación que nosotros queramos como el whatsapp o el Chaton, cuando nos llegue un mensaje que nuestro guía nos avise también tenemos las aplicaciones que tenemos podemos acceder a samsung apps para comprar más aplicaciones o descargar más aplicaciones o actualizar las que tengamos, como podéis ver tengo unas cuantas para actualizar podemos, se divide la tienda en diversos apartados finanzas, entretenimiento, estilo de vida, redes sociales, salud, fitness utilidades y reloj, en reloj podemos descargarnos todos los relojes o skins que podemos bajarnos tenemos unos cuantos utilidades, hay incluso juegos calculadoras, calendarios en fin, la verdad es que se están corrando poco a poco la tienda de aplicaciones. Bueno, ahora vamos a comentar buscar mi guía, que como antes he comentado, desde el guía podíamos buscar nuestro dispositivo, pues al igual podemos hacer lo mismo con nuestro móvil, podemos buscar nuestro guía usando el móvil, es un poco lo he enrevesado un poco, pero básicamente yo le daría a buscar mi guía y si no supiera dónde está el guía empezaría a sonar hasta que yo le cancelara la búsqueda. Luego tenemos una serie de ajustes, como por ejemplo hacer una copia de seguridad o restaurar nuestro dispositivo cuando cambiamos de Galaxy. Así no tenemos que reiniciar otra vez el, el guía. Eh, podemos configurar eh, la aplicación que queramos abrir cuando apretamos esta tecla dos veces. Vamos a abrir, yo tengo configurada el control multimedia, pero bueno, tenemos todas las aplicaciones, la podemos configurar la que queramos. Tenemos el gesto de despertar que si nosotros tenemos. El reloj, ¿vale? si yo ahora hiciera gesto, la pantalla se enciende, pues este es el gesto de despertar. Lo que pasa es que tiene una serie de efectos, como por ejemplo cuando giramos el pomo de una puerta o algo, eh, la pantalla se enciende automáticamente, por tanto tienen que trabajar un poco para que se optimice un poco más y los sensores estén más eh, calibrados. Después tenemos los métodos de entrada de texto, para cuando enviamos un mensaje y no un WhatsApp, por tanto, solo podremos ver las notificaciones del WhatsApp, pero si nos envían un mensaje, eh, podremos contestarlo. Eh, entonces, podemos elegir el método de entrada de texto, puede ser mediante es voice, plantillas o emoticonos. Las plantillas las podemos seleccionar las que nos vienen predeterminadas, o podemos añadir nosotros las que queramos. También podemos, por ejemplo, permitir eh, las, eh, las fuentes desconocidas, al igual que hacemos con Android. Eh, podemos instalar aplicaciones que no sean dentro de la de dentro de la Samsung Apps en nuestro Gear 2. Y ahora ya pasamos a Fitness, que en Fitness es otra aplicación que nos tenemos que descargar. Incluye el podómetro, ejercicio, frecuencia cardíaca y el sueño. Todo esto se divide. En el podómetro está sincronizado con el s -Health de nuestro dispositivo y al final del día se reúnen todos los datos. Está cargando. Aquí tenemos el promedio total de pasos el mejor resultado tenemos un gráfico la clasificación tenemos un montón de cosas que están bastante bien está muy bien reunido vamos a ver el gráfico cuando hemos batido un récord etcétera pasamos ahora al ejercicio es el modo que activamos por ejemplo cuando vamos a pasear a correr a hacer ciclismo o senderismo lo podemos activar nosotros desde el Gear y entonces, pues empieza a contar las, las pulsaciones, aquí podemos ver, recientemente, en el mes, nos muestra las kilocalorías que hemos quemado, nos lo divide en meses, día, hora, igual que en el podómetro, la frecuencia cardíaca, Nos muestra las pulsaciones que vamos midiendo y cómo incrementa o cómo disminuye según el según en nuestras pulsaciones y según el día. También podemos controlarlas, eh, podemos ver cómo evoluciona según la hora. Y luego el sueño finalmente. Nos muestra el sueño inmóvil. Como podemos ver, eh, un 81%, eso dependerá de vosotros. Eh, o el tiempo, el sueño en total y luego el inmóvil Que digamos que sería el que cuenta realmente Aquí tenemos más Vale, estoy irá variando El verde más clarito es el sueño, que no estamos el sueño que nos estamos moviendo Y el más oscuro es el sueño que estamos inmóviles Y una vez acabado esto eh, Esto es todo Espero que os haya gustado El dispositivo se puede comprar en tiendas como el Corte Inglés, MediaMarkt eh, Fnac Cuesta un 199 euros, Está bastante bien Y eh, en mi opinión es mejor que el Gear Fit Que está al mismo precio Y que nos da más opciones que el Gear Fit Por tanto si queréis un smartwatch Que esté bastante bien A pesar de los problemas de incompatibilidad Si tenéis un Galaxy es un smartwatch A considerar Espero que os haya gustado y hasta la próxima